como fuera de cuadro. ¿Qué te ¿Eh? ¿Tú Ahí estamos acá? ¿Qué? ¿Qué? Siempre ¿Qué? Hola amigos, este es el año en que nos subimos a YouTube. YouTube. <risas> a partir de este año, Mesa gráfica, además de contener la información frecuente de. Como eh, lo que estamos con Entrevistas de animadores, reseñas, ilustraciones, concursos, foto fotografías, ilustraciones. ilustraciones. Nos expandimos, chiquillos, y la nueva cara de mesa gráfica es plataforma creativa. Plataforma creativa. Así que a partir de ahora, nuestro contenido va a ser mucho más multimedial que antes y vamos a tratar de embarcarnos en, además de la industria creativa que ya hemos manejado, Empezar a jugar en lo que es, son emprendimientos, son innovaciones, en cómo se crea un proyecto creativo incluso, y queremos indagar también en más movimiento cultural y por qué no salir de repente de nuestros círculos de confort. Aprovechar también nuestras redes, la multimedia, y hacer, por qué no, videos en YouTube contándoles también cómo se está moviendo a nivel local y a nivel internacional la industria creativa en Chile o en el resto del mundo. Nos queremos también invitar a que nos cuenten abajo en los comentarios cosas como qué disciplina les gustaría ver, en los videos de Mesa Gráfica, a mí me gustaría el graffiti. Eso. Por ejemplo, queremos jugar con fotografía, con escultura, con artes visuales, lettering, sí. tipografías, diseño sí. en total, ¿Sí? ¿sí? Así que estamos abiertos en sus comentarios, chicos. Hay que suscribirse al canal de Mesa Gráfica y los esperamos también. Así que no se olviden ponerle like. like a este sí. video. Compártanlo, compártanlo. compártanlo. Pregunten, tenemos una gran comunidad. Únanse. Eso. Plataforma Creativos Chiquillos Mesa Gráfica 2016. Uh. Super loser. Ay, YouTube. Este video fue el año, esto fue el año 95. <risa>